1, 2, 3, yo creo que con esto va a ser suficiente, ¿no? Hey guys. hey guys, Junio ya se fue y comienza la segunda mitad del 2019. Este fue un mes muy muy celebrado y debo decir que ha sido uno de los mejores meses de la primera mitad de este año y por lo mismo nos fuimos con la Caro a casolanca un valle conocido por sus vinos blancos y resulta que con la Caro somos fan del vino. Es el vlog 373 de, de un vlog de Sauce que comienza con mucho frío y con algo de lluvia. En nuestro fin de semana decidimos visitar a la Viña Indómita. Que es una linda viña que para mí, por ser de Valparaíso, siempre me llamó la atención. Porque siempre pa paso por la Ruta 68 y siempre se ve esta casa blanca en medio del cerro. Así que decidimos probar el restaurante que prometía mucho. El restaurante estuvo maravilloso, oh, unos platos muy ricos, lo que da paso para inaugurar una nueva sección de un blog de sauce. Vamos a inaugurar una nueva sección en el blog de sauce. Claro, reseña. Claro. ¿Qué te pareció la viña indómita? El restaurante le pongo excelente servicio. El tour es bacán, que es muy cortito, mm. donde te enseñan las barricas y todo eso. Claro. Pero <risa> lo mejor de todo, adivina qué es. La capa. La me gustación, la me gustación <risa> sí. y el que más nos sorprendió fue el Pinot Noir, el es el blanco, blanco de, los de, de los tintos, eso. se puede tomar el helado, eh, sí. 45 minutos en el refri y listo, fin, y listo. el plato de comida estaba muy rico, cuál, era tu, cuál fue tu plato, era... Oh. <risa> Bueno, y esa fue la invitación de la Caro que me hizo para la vida porque esto es mi regalo de cumpleaños. Todavía no se termina junio y había que celebrar todo junio el cumpleaños. Sí, nos vinimos para la casa. O sea, la casa temporal que tenemos hoy día. Se llama Hotel Casa Blanca Spa and Wine. Tenemos una cama. Y tenemos... Una terraza, y la piscina y que no vamos a ocupar. Por si llegamos a pelear tenemos dos camas extra. Como ven la cara está muy relajada después de tanto vino. Tenemos una especie de living. Sillón slash cama. Tenemos un... túnel. <risa> Ahí está la vista desde la cama. Qué gigante la lámpara Tiene huitas Me va a costar irme mañana <risa> Y el tiempo que estuvimos en, el, en el Casa Blanca fue exquisito. Cosas que no mostré, había un jacuzzi que en verdad no era un jacuzzi, pero ah, la Caro y yo tomamos masajes, por lo cual nos dormimos súper rico esa noche. No había dormido de esa forma hace mucho tiempo, por sobre todo... Descansamos y disfrutamos mucho. Y bueno, con este tremendo descanso, junio se nos va. Un mes que en lo personal ya y a medida que pasa el tiempo, va sumando grandes acontecimientos. Hay varias fechas importantes en este mes para mí. Hay algunas que me hacen reflexionar y me hacen ir más adentro. Y otras que me hacen celebrar el aniversario con la Caro, mi cumpleaños, fiesta con la cual estoy haciendo las paces. Hace mucho, mucho tiempo que no lo pasaba tan bien en mi cumpleaños y se debe a, a, a lo mucho que le he dado vuelta a este tema del cumpleaños y por sobre todo a la Caro que hizo posible eh, muchas de estas alegrías, incluyendo este hermoso fin de semana. Así que es hora de decirle adiós a junio y no solo a junio, sino que a todo el primer semestre tratando de tomar lo mejor, eh, lo mejor que nos dio la primera mitad de este año para saber enfrentar lo que viene. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Así que como comienza Julio, quiero tomar, retomar una tradición que tenemos y déjenme sus preguntas en los comentarios porque en el siguiente video regrese al Power. Donde ustedes usted me hacen preguntas y yo simplemente contesto.